Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo activar un iPhone 13 que está desactivado. Primero conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y luego procederemos a abrir en nuestro ordenador la aplicación 4uKey de Tenorshare. Una vez abierta la aplicación, haremos clic en la opción Desbloquear Código de Seguridad y luego haremos clic en el botón Iniciar. Ahora deberemos colocar nuestro dispositivo en modo Recuperación. Para eso deberemos presionar simultáneamente los botones para bajar volumen y el botón de bloqueo del iPhone 13. Sabrás que ya tu teléfono se encuentra en modo recuperación cuando aparezca el icono de la computadora. Cuando el teléfono entre en modo recuperación, 4 Key iniciará automáticamente el proceso para quitar el código de seguridad. Ahora solamente deberás ser paciente y esperar a que termine el proceso de carga. Una vez completada la carga, tu dispositivo se reiniciará automáticamente y lo podrás utilizar con total normalidad. Ahora podrás empezar a hacer las configuraciones básicas para tu iPhone 13, tales como idioma, región, Apple ID, FaceTime y más. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es.